Ha tenido un gran impacto cultural dentro del medio ah, Pues ¿sí? este ha marcado su influencia en varias ocasiones Incluso en el mundial de fútbol ¿Mm? Ya que como parte del mundial de fútbol Qatar 2022 La marca deportiva Adidas lanzaría un comercial con la estrella de fútbol Leonardo Messi es Una música este de fondo se encontraría conversiones de sí mismo que marcan la trayectoria de su carrera Dándonos así un comercial bastante interesante Pues ver a Leo Messi jugando sí, con sí mismo es algo bastante curioso mm. Pero claro, ya es algo de ley multiversal que no te puedes encontrar contigo mismo sin hacer esto Pues así como lo ven mis amigos, Leo Messi recreó el con meme de Spider-Man El cual nacería desde la serie animada de los 60 hasta prácticamente convertirse en todo un icono en la historia de los mm. memes. Y por supuesto, en la historia de Spider-Man. Y no, que sí. ahora alguien como Leonardo Messi esté siguiendo los pasos de ¿Eh? muros es algo simplemente extraordinario de Spider-Man. Y que ahora alguien como Leonardo Messi... <risa> Leonel Messi, pelotudo. <risa> ¿Pero qué vivía con la cueva o qué? <risa> Leonardo. Leonardo. Leonardo Messi. Sí, claro. Ah. Este sí Ay, los pasos del trepamuros es algo simplemente extraordinario. Pues Spider-Man ha marcado mucho de lo que es la cultura pop hoy en día. Entonces, ¿me estás diciendo que existe un mesiverso? ¿Acaso... ¿Existirá un balón de la vida y el destino? que se nos que no sabe mucho de fútbol. Eh, buena, eh. Muy bueno el, el multiverso de Leonardo Messi.